Bueno, renovar el compromiso de trabajar por la implementación de las líneas de la política educativa que se ha creado a partir de, del trabajo del gabinete que conducía hasta hoy la ministra Adriana Cantero y profundizarla de tal manera en estos ocho meses. Siempre pensando en el principio del derecho de que todas las chicas y todos los chicos tienen que estar en la escuela aprendiendo porque es el mejor lugar público que tiene la democracia para la construcción de los saberes y es el camino de la libertad y también es el camino de la felicidad probablemente. Entonces vamos a trabajar fuerte por... ...por la escuela, por el corazón de la escuela... ...interviniendo para que los procesos de enseñanza y de aprendizaje... ...les permitan a los adolescentes y a los jóvenes crecer. Por eso nuestro, estos trayectos de, de la escolarización obligatoria... ...del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario... ...que estén asegurados para todos y para todas. Es decir, todos los estudiantes adentro. Después trabajamos cómo, con qué perspectiva, con qué abordaje... ...qué talleres, qué líneas... Este, qué acompañamiento, cómo hacemos el seguimiento de las trayectorias escolares, pero todos los estudiantes dentro de la escuela. Ese es el gran objetivo que tenemos en ocho meses y que sea un ciclo escolar 2023 muy bueno para todos.